de YouTube. Yo feliz, muy contenta, como siempre, de tenerlos aquí en mi casita. Recuerden que esta también es su casita. Hoy vamos a hacer un recorrido por uno de mis sitios favoritos y es uno de esos sitios que ustedes me han pedido y es el Closet Tour. Es algo que me han pedido hace rato y hoy quería complacerlos a todos ustedes. Les voy a mostrar dónde me gusta poner eh, mi ropa, si estoy organizada o no. Bueno, vamos a hacer el Closet Tour. Les voy a mostrar todo, absolutamente todo Cómo me gusta guardar mis abrigos, mis chaquetas, mis sacos, mis blusas, mis pantalones, mis vestidos, mis accesorios, mis carteras, mis zapatos, mis tenis Absolutamente todo Y cómo me gusta ordenarlo, por colores, por tamaños Soy entreordenada y a veces desorganizada, depende del día. Bueno, vamos a empezar por esta parte esta parte la llamo blazers chaquetas y abrigos como pueden ver, soy obsesionada con el tema de los colores no me gusta que se mezclen los colores porque así se ve el closet súper desordenado, niñas, entonces yo les recomiendo que en un lado pongan todo lo negro, en la mitad pongan los azules, los grises después vengan los beige, los cafés y luego lo que tenga más color como los rojos, los verdes, este militar que me encanta y bueno les voy a mostrar algunas de mis piezas favoritas por ejemplo esta chaquetica que la pudieron ver en mi challenge del reggaeton tag como pueden ver entonces tengo abrigos largos, chaquetas cortas, tengo gabardinas y bueno, todo siempre teniéndolo súper ordenadamente con los colores. Bueno, vamos aquí abajo. Y ahora llegamos a la zona de pantalones. Al igual que con mis chaquetas, me gusta que los pantalones estén súper ordenados con los colores. Entonces, aquí están todos mis pantalones negros, mis jeans, todos los azules y los que son un poquito más elegantes de otros colores. Entonces acá van a poder encontrar de todo. Jeans, eh, pantalones de gamuza pantalones de cuero, pantalones más elegantes, pantalones botacampana, pantalones un poquito como skinny jeans También podemos encontrar el jean con estampados Que ya lo han visto en, mis videos, en otros videos de mi canal de YouTube Estos que son un poquito más eleganticos De colores pastelitos Y este es uno de mis favoritos Y bueno, sigamos Hago una cosa de mi closet y es que uno puede jalarlo por aquí Y salen todos los zapatos esta parte no es mi favorita, aquí es donde tengo mis botines, tengo la gama de colores cafés, la gama de colores negros y por allá atrás tengo muchos tenis porque me gusta hacer ejercicio, ustedes ya saben, por allá están atrás, sigamos. Bueno, yo creo que el closet de uno habla mucho de cada persona, por eso me gusta ser ordenadita, aquí entramos a la parte de blusitas, vestiditos, como de piezas de colección, Esto ya se las había mostrado, mi Silvia Sherazi que amo con todo. Toda mi alma, por aquí hay más piezas como de diseñador, también el tema de los colores súper importante, ver les muestro otras de mis blusitas favoritas, por acá hay una de Joana Ortiz que me fascina, y les voy a mostrar la parte más chévere de esto, y es no se asusten, no se asusten. Aquí cuando Laurita no tiene ni idea qué escoger, ella baja esto. Y de acá puedo mirar un poquito mejor porque allá encaramada es un poquito más difícil. Esta es otra de mis favoritas. Esta me la puse en Navidad ahorita. Y bueno, esas fueron las blusitas. ¡Oh! Una de mis grandes obsesiones que de pronto antes no se los había mencionado son las gafas. Amo las gafas. Acá. Les voy a mostrar varias de las que tengo. Todas son de diferentes colores, sabores, formas. Unas de pronto para la playa, unas para el carro. Bueno, las gafas nunca van a sobrar, ¿verdad? Por acá tengo unas más divertidas. Estas creo que me las puse en Halloween. Hace rato que me disfrazé de hippie. Pero las tengo porque también pueden servir en un día casual. No nunca sabes. Estas ustedes también las conocen. Mi photoshoot de Milonga. Cuando necesiten gafas, muy a la orden. Aquí está mi closetcito. A la hora de escoger gafas, yo les recomiendo que ustedes sepan cuál es la figura de su cara. Por ejemplo, la mía es un poquito más cuadrada, es un poquito más ancha y por eso a mí me conviene ponerme gafas un poco más grandes. Ustedes nunca me han visto con gafas chiquitas. Cuando me pongo gafas chiquitas me veo un poquito rara. Bueno, mis libros. Esto es más como un tema de decoración que me gusta tener. Acá tenemos Fashion Quotes. Algunas frases de moda que me gusta tener. The Good Girl es una novela que me estoy leyendo. Moma Highlight han ido al MoMA en New York, ahorita estuve y fue espectacular 90 things that bring me joy esto es un diariecito que tengo que empezar a llenar y es sobre las 99 cosas que más me gustan entonces acá puedo hablar de la moda, del maquillaje, puedo hablar de mis amigos puedo hablar de, de Cirilo puedo hablar de la música favorita que tengo este, este es un rincón muy bonito y bueno mi libretica de Marilyn Monroe y por supuesto esto ya lo habían visto en videos pasados, esto es para rociar la repita para que te Huela rico. Seguimos, primer cajón. Yo me imagino que muchos de ustedes querrán saber cómo será ese cajón donde Laura guarda sus cosas íntimas. Entonces, no, hoy no se los voy a mostrar. Lo siento, esa es la parte de niña restringido. Llegamos ahora al cajón de los deportes. Acá guardo absolutamente toda mi ropa para hacer ejercicio. Como pueden ver, me gustan los colores fuertes, los anaranjados, los azules, los verdes, los rosados. Me parece que es muy importante a la hora de hacer ejercicio uno sentirse llamativo, uno sentirse lleno de energía, por eso a la hora de hacer ejercicio ustedes casi no me van a ver de negro ni tan oscuro, sino que siempre lo voy a meter colorcito. Y bueno, estas son mis favoritas, siempre las tengo tan Seguimos con... Bueno, esta es una de mis partes favoritas. Aquí les voy a mostrar los tenis que me han podido ver en otros videos de mi canal de YouTube. Y por supuesto, no podían faltar las hermosas y bellas pantuflas de Monster Shink estos fueron un regalo muy especial de mi esposito hermoso porque yo vivía muerta del frío en la casa y bueno me las compró pero ya están vueltas nada es hora de cambiar y bueno qué les cuento estos son como para hacer ejercicio con estos estos deberían estar acá abajo estos de aquí abajo los uso en mi día a día eh, me gusta combinarlos con pintas más casuales de pronto como yo ya les había mostrado en otro video mío con estos zapatos me encanta hacer mezclas con mis pintas por ejemplo si te quieres ver formal pero a la vez informal entonces te pones un vestido de pronto un poquito más cortico más eh, elegante y lo mezclas con uno de estos zapaticos yo creo que estos son mis tenis favoritos, jamás en la vida había visto unos iguales porque tienen, no sé si se puede ver en la cámara, tienen figuritas por todos lados y uno incluso creo que los puede pintar, pero yo decidí dejarlos así. Me parecen únicos y los amo, los cuido, ya están un poquito sucios, pero esa también es la idea de los tenis. Siguiente, esta es la parte de pelos, chalecos y de jean, como pueden ver me encanta usar colores un poquito más nude, un poquito más beige, creo que resalta más mis ojos más mi piel, entonces en todo este lado pongo la parte de los colores más claritos este chaleco también me lo han visto ¿se acuerdan el paseo que hicimos con las niñas en mi carro? este fue el chaleco que me puse, es una delicia bueno, mis chaquetas de jean no podían faltar, aquí estas como que llaman un poquito más la atención porque tienen lentejuelitas, piedrería Ustedes saben que hoy en día las piedras están súper de moda. ¡Ay, oh, amo esta parte! Ay, me encanta. Pero bueno, ordenadito. Vamos a ir al otro pedazo del, del closet. ¡Ay, cómo me encanta esta parte! Aquí es donde guardo todas mis carteras. También me encanta tenerla en, en orden. Me encanta tenerlas en orden, de tamaño, de color. Donde yo pueda encontrarlas fácil y para que pueda encontrarla perfectamente para cada ocasión. Si voy corriendo, pues la agarro así y ya. Por acá están las grandes. ¡Ay, les voy a mostrar mi cámara! Esta es mi cámara que me llevo a todos mis viajes para que mi fotógrafo favorito, alias Álvaro Rodríguez, me tocó. ¡Ay! ¡Fue malo! Todo bien, no pasó nada. Estas cajas las conseguí especialmente. Ver, ¿Para qué? Para mis vestidos de baño. ¿Recuerdan, chicos, que tengo una marca de vestidos de baño? Bueno, pues la dueña recibe cada uno de los modelos de todos los vestidos de baño que hacemos. Espérense, lo dejo un poquito más ordenado. Acá están las salidas de baño de Laura Tomón, y Milonga. Casi todas son blancas. Y bueno, mentira, también hay vestidos de baño. Más salidas de baño. Bueno, no voy a hacer desastres. No voy a hacer desastres. Y en estas que tengo también más vestidos de baño. ¡Oh, mi corona! ¿Ustedes se acuerdan en la beach party que tuve antes de mi matrimonio? Estas fueron las coronitas que le dábamos a todas las niñas. Voy a no llorar con únicos. Bueno, mis bolsitas para que guarden su asoleador. Es muy linda, también es de la última colección. Este fue el regalo también para todas las niñas que fueron a mi matrimonio. Fue un éxito. Y También quiero sacarlas para todas ustedes para que ustedes también puedan tener. Otra parte muy importante en el closet de una mujer son los accesorios. Aretes, pulseras, collares, ear cuffs, todo lo que se nos puede imaginar. Por acá tengo una cajita con mis aretes favoritos. Como pueden ver, soy fan número uno del trabajo de Mercedes Salazar. Por acá tengo varios. También soy fan de Daniela Salcedo, de Sawatsky. ¿Se acuerdan de esto? Este fue el earcuff que me puse para mi matrimonio. <risa> Voy a llorar. Este ojo me ha protegido. Este ojito me lo regaló mi abuelita hace rato cuando empecé en el medio de la televisión y me dijo, te regalo esto para que lo guardes en un sitio muy, muy especial, entonces el lo guardes. Y esta es otra de mis partes favoritas, niñas, los tacones. Yo creo que esto es un santuario para todas las mujeres, los tacones. ¿Qué nos vamos a poner hoy? ¿Qué colores vamos a escoger hoy? Aquí también me gusta ordenarlos en diferentes colores, diferentes tamaños. Adelante tengo los tacones y atrás tengo los que son un poquito como más de botincito. Soy muy estricta con mis zapatos. Si los veo sucios, mejor dicho, no me puedo dormir hasta que no estén limpios. No me gusta que guarden mis zapatos sucios. ¡No! ¡No puedo! Y volteamos un poquito acá. Llegamos a las sandalias. Estos son mis zapatos... Para tierra caliente, para la playa, para cartena. Me encantan también tener de diferentes colores y sabores. Esta es mi colección de zapatos negros. Entonces están los botines y abajo están los tacones negros. Porque obviamente es más fácil acudir a unos zapatos negros cuando uno está de afán, ¿no? Entonces ahí los tengo todos junticos. Bueno, yo tengo que confesarles algo y es que hoy esta parte está muy ordenada. En serio, estoy como en shock porque cuando estoy de afán, cuando voy corriendo, yo voy sacando así todo, pero hoy como sabía que ustedes iban a estar acá, lo ordené perfectamente por colores, lindo. Pero normalmente, generalmente, esta es la parte del caos. Porque como todo está doblado, pues yo voy sacando, no encuentro, no sé qué, pues madre. Me va a tocar empezar a colgar estas blusitas, falditas, camiseticas para no enrollarme tanto. Por aquí arriba me gusta poner los sacos. Por acá tengo mis bufandas para estos fríos de Bogotá. Esta es una de mis favoritas. Y este pequeño rinconcito es a lo que yo llamo evento. Aquí están puestos todos mis vestidos largos, cortos, anchos, largos, faldas. Creo que ustedes han visto esto en mis fotos, en mis redes, en mis videos. Esta parte sí es muy difícil ordenarla por colores porque como ven todo tiene colores y la verdad me parece divino que se pueda ver así súper colorinche porque al fin y al cabo solo es este rinconcito. Por acá atrás también tengo vestidos de tierra caliente largos. Hace poquito creo que vieron en mis redes sociales este vestido hermoso. Me toca cuidarlo mucho porque puede servir en cualquier ocasión. Tengo faldas largas, faldas tubo, vestidos cortos. Con cada una de estas piezas, con cada uno de estos vestidos, tengo un recuerdo muy especial. Por ejemplo, esta bata fue la que me puse cuando me estaban maquillando en México. Right. Me da mucha nostalgia pensar en y para terminar les voy a mostrar una parte muy interesante de mi closet que es la parte de las maletas. Yo soy una persona que le encanta viajar, que todo el tiempo está en movimiento y por eso decidimos tener esta parte de solo maleta. Aquí tenemos de todos los tamaños, de diferentes colores para diferentes motivos de viaje, para uno viajar un poco más cómodo. Entonces van a ver tú las maletas chiquitas, maletas de mano, maletas grandes. Uh, incluso tengo todavía maletas metidas, creo que en un Depósito, Tengo maletón de todo Y ese fue mi closet tour Espero que les haya gustado Como me gusta ordenar mi closet Como me gusta tenerlo todo en colores, tamaños Donde tengo las carteras, los accesorios, los zapatos, los tenis Absolutamente todo Ustedes saben que yo les hago caso a todos ustedes Si ustedes me lo piden, si me lo escriben aquí abajito Yo se los voy a mostrar ¿Qué más les gustaría ver? ¿Qué más les gustaría eh, aprender? Si ustedes todavía no están suscritos a mi canal Háganlo ya mismo Y los que ya están, pónganle like Like Like, like, like, like, like, like, like, like, like, Los quiero con todo mi corazón, los adoro. Y recuerden que está siempre en es su casa. Bye.